Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papajigomo y espero que os guste este gameplay, así que dentro vídeo! Oh, oh. I heard myself today. <laughs> wow. Thank you. Please. What the fuck, macho? No me engañes así, tío. Me asusto, sí, todo, me cago la leche, macho. Oye, murió el camperito El camperito con flow <risa> LOL No, no se la <risa> ni el macho Bueno, y ganamos con la Thompson, sí, señor, coño y yeah. Tío Lo el macho <ríe> Bueno, bueno, está bien, está bien Nos hemos puesto aquí de ultrafit No sé, no tomarlo Bueno, nos plantamos en su puta head. También si está poniendo un poquito ni ¿no? por pues lo que veo. Toma por intentar partirme, tío, o sea. Hola. Bueno, le voy a robarle a Scar. Porque eh, ya estoy bien de. De que tienes fucking Thomson, le hemos hecho bastante cosas buenas con la Thomson. Se ha perdido la tormenta. XP, <risas> hostia. Vamos, joder, qué puto fácil, tío. Qué puto fácil, la verdad es que ha estado muy fácil al final y guay, ¿no? Vamos a ver cómo construimos, ¿no? Hoy. Su puta madre. Genial, tío.